Para mí un logro grandísimo es poder comunicarme con ellos y como digo siempre, esa enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque aprendemos mutuamente y eso es lo que más me fascina, poderme comunicar con ellos. El mayor desafío es la inclusión. <risa> la inclusión en la sociedad, porque la sociedad es muy, tal vez que sería, está muy cerrada. ¿Cuáles han sido los principales logros de la unidad y de los jóvenes como tal?